¡Soy Mate Monster! Bienvenidos a este vídeo de Tú puedes todo y más con las mates. ¡Adelante! ¡Hola chicos! ¿Habéis visto? Me he hecho pequeña, ¿sí? Me he sentado aquí y estoy sentada al lado de, de, de estas cosas que son más pequeñas que yo. Y ¡Madre mía! Ahora solo se me puede medir con unidades, ¿no? se me puede medir con cosas que son decimales los decimales siempre son más pequeños como yo me he quedado ahora pues en este vídeo vamos a ver qué son los decimales los decimales son números más pequeños que las parte que la parte entera y la parte entera tiene las unidades las centenas las decenas las unidades de millar etcétera y así sucesivamente y sin embargo los decimales tienen décimas centésimas y milésimas pues vamos con ello ¡Ah! ¡Oh! Uy, chicos, que sí, que ya he vuelto a mi ser, menos mal, porque me estaba un poco preocupada de ser tan pequeña, pero la verdad es que para ver los números decimales, eso es lo clave, las cosas pequeñas. Ahora ya no hablamos de unidades, de decenas o centenas, sino que hablaremos de décimas, centésimas y milésimas. Pues vamos a comenzar. Veremos también otra cosa muy interesante, que son cómo ordenar los decimales, cómo poder ver a qué se aproximan y las operaciones que se pueden hacer con ellos. Y especialmente cómo hacer estas operaciones, que es lo complejo. Pues vamos allá. Empezaremos con los decimales. ¿Qué son? Pues los números decimales se distinguen de los demás con que son una parte de la unidad. Los números decimales son partes de la unidad. Lo, el más grande son las décimas y décima es una décima parte de la unidad. Es decir, si dividimos la unidad en 10 partes nos da 0,1, que así se escribiría como número decimal, y eh, 1 dividido entre 10, que es como se escribiría en forma de fracción. Después vienen las centésimas, porque una unidad se divide, si se divide en 100 partes, tenemos 100 centésimas. También corresponde a una décima dividido en 10. Se representa como 0,01. Y en forma de fracción sería 1 dividido entre 100. Y por último están las milésimas. La milésima es cuando una unidad la dividimos en mil partes. También se puede representar como que una centésima se divide en 10. Se escribe 0,001 y es igual a 1 dividido entre mil. Continuamos. Una unidad, entonces, son 10 décimas, cien centésimas y mil milésimas. Y una décima, una unidad, son diez décimas. Y una décima, ¿qué son? Otras diez centésimas. Y por último, una centésima son diez milésimas. Y aquí lo tenemos aquí detrás. Continuamos. ¿Este qué número es? ¿Y cómo se lee? Pues como vemos tenemos aquí dos unidades. Tenemos tres decenas y tenemos ocho décimas. Perdón, aquí tenemos una unidad, tres décimas y ocho centésimas. Por lo tanto tenemos dos unidades con 38. Ahora tenemos un número un poquito más grande. Vamos allá. El número es 1, 2 y 3 que son tres decenas, dos unidades, cuatro décimas y 5 centésimas. Seguimos. En las monedas lo tenemos muy claros, porque son tres billetes de 100, 2, está mal, es 2 billetes de 100, 30 decenas, 6 unidades, que son los euros, tres, 200 entonces será 36, hay una errata aquí, y con 14 céntimos, porque el 10 son las décimas y las 4 son las centésimas, pero al leerlo en euros sabemos que siempre hablamos de euros y de céntimos. Seguimos. Aquí en la tabla tenemos que tener en cuenta que esta parte azul es la parte entera y la parte naranja es la parte de las decimal, entonces siempre se separan por una coma. En eh, la parte entera son las cifras que hemos visto siempre, entonces según en la posición de las cifras tienen un valor u otro, en este el 3 dónde correspondería ir, serían las centenas el 5 serían las decenas, el 6 las unidades, después viene la coma, que es lo que separa la parte entera de la parte decimal, la parte entera, la parte entera de la parte decimal, y en la parte decimal tenemos las décimas, las centésimas y las milésimas. Continuamos. Aquí estamos con estos de aquí que ay que muerden, pero lo que principal que vamos a hacer, habéis visto, habéis visto ahí, no, habéis visto, habéis visto ahí la ardilla y el gorila, qué lindos son. Pues vamos a compararlos. ¿Cuál es el animal que mmm, tiene una mayor masa? Y siempre empezaremos comparando las unidades. En cuanto a las unidades sean mayores, está claro que el que es mayor pues será en este caso el gorila que mide 9 unidades, 9 kilogramos, y en cambio la ardilla solo 3. Eh, si nos sucede como aquí, que las unidades y centenas, decenas y centenas son lo mismo, pues compararemos los décimas. En este caso, este de aquí, que no hace más que moverse, estos que hacen más que moverse me dan un poco de miedo pues eh, los dos tienen de décimas 5, pero, decigramos, pero, sin embargo, los centigramos sí que los podemos comparar y está claro que el dinosaurio pesa más que la jirafa. Y el que pesará menos, por lo tanto, será la ardilla. Hola chicos, aquí estoy, en esta recta numérica. Vamos a aproximar estos números al 6 o al 7 y para eso primero vamos a situarlos en la recta numérica. Primero situaremos el 6 con 5, el 6 con 5 va justo debajo, después situaremos el 6 con 9 y el 6 con 9 va justo allí delante, a, a, más cerca del 7, ¿eh? contamos las décimas y ahí 9 décimas. Y por último, el 6,2 va ahí delante, cerquita del 6, y por lo tanto, en la segunda décima. Eh, como ya habéis visto, eh, se redondea ¿a qué? Al número que tiene más próximo, el 6,2, el más próximo lo tiene el 6. El 6,5, que está en medio y está a la misma distancia de uno de otro, se ha llegado a un acuerdo a nivel internacional que se redondea siempre hacia el mayor, por lo tanto, se, re, se redondea hacia el 7, hacia el mayor. Y por último, el 6,9, evidentemente, está más cerca del 7. Y por lo tanto, se redondea al 7. Eh, y... ¡Uy! ¡Que esto se mueve! ¡Que nos vamos! Pues sí, ahora estamos aquí en esta nueva recta que está dividida entre 100, porque son... Este hemos dividido en centésimas y vamos a situar estos números, el primero el 6,19. Pues primero moviéramos el 6, luego en la décima, en la primera décima, en la 1, y de dentro de las décimas en la, en la centésima número 9. A continuación colocamos el 6,34, 6,3 décimas, o vamos a buscar la tercera décima, y veis, ahí está la centésima número 4, y por último el 6,61 que va a la décima 6 y a la centésima 1. Pues venga, que continuamos. Vamos ahora con las sumas y las restas. Las sumas y las restas hay que tener en cuenta que lo más importante es colocar las cifras de los sumandos debajo de las cifras a las que corresponden en su valor posicional, es decir, las centenas debajo de las centenas, las decenas debajo de las decenas, las unidades debajo de las unidades, las décimas debajo de las décimas y las centésimas debajo de las centésimas. Y luego colocaremos tal cual eh, las comas. Esto es lo fundamental de la suma, tanto de la suma como de la resta que lo mismo le sucede, lo importante es colocar cada cifra debajo de su cifra correspondiente, en el minuendo y en el sustraendo, y así el resultado nos dará de manera correcta. Y ahora vamos con la multiplicación y la división. Lo primero que hay que saber es que se multiplican normalmente, a continuación, después de haber multiplicado, lo que se hace es, se cuenta eh, cuántas, decim cuántas eh, cifras decimales tiene cada uno de los factores, en este caso tiene una y dos porque aquí abajo no hay ninguno si no lo sumaríamos en el segundo producto y por lo tanto contamos 1 y 2 y abajo en la, el resultado contaríamos 1 y 2 y pondríamos igualmente la coma. Vamos con la división. En la división tenemos que tener en cuenta que lo que se hace es empezar a dividir y cuando se va a bajar las décimas es entonces cuando se pone la coma y se continúa dividiendo de forma normal, se pone la coma en el cociente, por supuesto, por ejemplo, 8 divido entre 7, cabe a 1, sobra 1, bajo el 4, 7 por 2, 14, sobran 0, bajo el 5, el 5 no se puede dividir entre 7 porque es más pequeño, entonces 0 al cociente y bajo la cifra siguiente, y como la cifra siguiente es un decimal, pues lo que hago es poner ahí eh, la coma en el cociente y bajar la cifra siguiente, que es el 3. Y ahora me cabe a 7. Y es 7 por 7, 49, hasta 53 van 4. Y después bajo el 1. Y 7 por 5 son 35, hasta 41 van 6, que es lo que queda de resto. Y con esto sería todo y nos despediríamos ya con nuestro amigo Mate Monster. Un saludo y adiós, hasta la próxima.